Hoy nos levantamos y está todo completamente nevado Ahí adentro de la camioneta está Nico que va a sacar lo que son las baterías porque hace mucho, mucho frío ¿Querés aportar algo? Eh, ahora, un segundo Ahora estamos sacando las baterías de la camioneta Porque, como dijimos en el día anterior No tenemos cubiertas con clavos Y si las tuviésemos, no sé si tampoco si nos arriesgaríamos a andar Medio riesgoso Más con una casa tan bonita como esta La idea es sacar las baterías Para que no se hagan cagar con el frío Hace no mucho, mucho Mucho, sí, frío sí, sí. Ayer Nico intentó arrancar la camioneta Pero no, no hubo oportunidad Tenemos el burro medio cagado Y entre eso y la batería Bueno, no fue como la mejor alineación para que arranque Para no andar renegando Directamente vamos a sacar todo Lo vamos a guardar Y vamos a esperar aquí. Que pase tiempo. ¿no? Teníamos que comprar todo lo que nos faltaba para armar los muebles para que se lo haga nevar. Igualmente vamos a estar trabajando en el interior de la camioneta siempre y cuando el día se preste o si no vamos a ver de trabajar atrás que tenemos un espacio cerrado. Este es nuestro primer vlog invernal. Se fue la estación que tanto nos gusta, que si bien le queda un mes para que termine. En Ushuaia decimos que el otoño termina cuando llega la primera nevada fuerte. Ya hace unos días como que parecía que se terminaban de ir todas las hojitas del otoño. Y finalmente cayó la primera gran nevada. Todavía falta que nieven un par de días más. Así que vamos a empezar a mostrarles un poquito cómo es la nieve en el fin del mundo. Para los que se quedaron con ganas de ver cosas sobre el otoño. Estamos pensando en armar un blog en nuestra página web que es chilancriadei.com.ar. Donde vamos a estar contando qué actividades se pueden hacer en otoño Y por qué para nosotros el otoño es la mejor estación en otoño Así que recuerden visitar la página que estamos viendo un montón de contenido nuevo ahí Y además de eso la idea de la web no es solamente subir contenido en escritos Así posteos largos que son las cosas que siempre decimos que por ahí se complican para subir acá Sino también hacer un portfolio con todas las fotos, una selección de fotos que tenemos Así que vayan a visitar que estamos súper contentos con todo el laburito que le estamos metiendo ahí También estamos viendo de conseguir algunos descuentos para ciertas actividades queremos que disfruten aquellas personas que leen para soy y a todo lo que nosotros hacemos así que nos estamos moviendo muchísimo con eso y también esperamos poder hacer lo mismo en otros lados en el recuerden que para los que quieran hacer el off-road de vaqueanos, en el video anterior tenemos un código de descuento, va a quedar acá el video es una experiencia súper divertida y ahora vamos a pasear por el barrio un poco, ¿les parece? Vamos a tomar como referencia la palma de mi mano para que vean cuánto negó. En distintas cosas lo vamos a hacer, así que miren. Sabemos que muchos de ustedes van a estar en este momento en sus casos probablemente. Y sea la fecha en la que están las restricciones a nivel nacional de que no se puede salir Acá Ushuaia está más o menos en la misma situación que Buenos Aires Como están permitidas las actividades deportivas eh, Lo que nosotros hacemos es salir a dar una vuelta por el barrio No estamos en el medio del bosque fuera de la sí, ciudad Sí, no gente. estamos en la montaña en no en no. nuestro barrio No se puede ir a hacer eso, la realidad es esa Jeje, <ríe> Rufina se va a ir jugando entonces bueno salimos a dar una vuelta por el barrio Que es lo que sí se puede hacer Se puede ir a trabajar si sos esencial Si no tenés que quedarte en tu casa Y después de eso salir a comprar lo indispensable Dentro de los lugares de cercanía Todo eso hasta las 18 horas Después de las 18 horas no puedes transitar Por ningún lado salvo que seas esencial Y que tengas que ir un turno al médico O esas cosas Lo bueno de todo esto es que la nieve se va a mantener más Porque al haber menos tránsito No se levanta tanta la temperatura en la ciudad Por los autos que circulan y está como súper lindo para sacar fotos y disfrutar de estar adentro de la casa un poco si todo sale como lo planeamos este va a ser nuestro último invierno en ushuaia ¿Qué estamos diciendo les vamos a estar contando todo lo que tenemos planeado un poquito más adelante pero les vamos a decir que si tienen alguna recomendación sobre alguna actividad o algo que quieran que hagamos en invierno les mostremos ya sea muñeco de nieve angelitos que vayamos a andar en motos o lo que fuese lo dejan en los comentarios y vamos a ver qué podemos hacer Vamos a hacer como si fuera una especie de challenge. Ponele. Si llegamos a los 300 likes en este video. ¡Un montón! ¡Ey! 300 likes. Vamos a hacer un video solamente de tiradas de trineo o culopatín por diferentes lugares de la ciudad. Empezando por acá. lo llamo el outfit invernal ¡Tarán! ¡Tarán! Caminamos como si estuviésemos en el espacio tenemos muchísimas capas de ropa ¿Qué tenemos abajo? Medias térmicas y estas botas súper abrigadas ¿Qué más tenemos? Calzas térmicas, pantalón arriba, remera térmica, una remera común, un bucito de polar abrigado, la campera, el buff, el gorro y me faltaron los guantes Que conste que estas botas son súper abrigadas pero para caminar en la ciudad Porque la verdad que ir a hacer trekking con estas botas es bastante complicado, no recomendamos Las calles están súper resbaladizas porque no han pasado las máquinas, está toda la nieve compactada. Y llevar a Rufina, como Rufina está súper contenta, es muy difícil y vas como patinando. Ahora le vamos a mostrar qué tan patinosa está. ¿Se acuerdan de la rompepiernas? La del video de la laguna del Cashwater. Bueno, en este preciso momento hay gente ahí tirándose en esquí y snowboard. Lleva como 3, casi 4 días nevando ya, así que se juntó nieve suficiente como para que se pueda hacer el deporte. Vamos a ver si les podemos grabar un poquito desde acá abajo de ahí. Como dijo Sofi, este va a ser nuestro último invierno acá, si todo sale súper bien, una vez que termine el invierno, que empiece la primavera. Vamos a partir, si sí, la pandemia también lo permite, a recorrer Argentina. Si bien el invierno no nos va a permitir rodar con la camioneta por la ciudad, vamos a trabajar en el interior. La idea es terminarla durante el invierno, se puede trabajar adentro y después solamente cargar los muebles, no nos queda tanto por hacer. Ya tenemos prácticamente todos los materiales así que es cuestión de tiempo y estén preparados porque eso va a estar súper pero súper lindo. Si les gusta el contenido, si les gusta lo que estamos haciendo, siempre súper, súper, súper viene bien una colaboración. Tenemos abajo los links de Mercado Pago para todo aquel que quiera aportar. Recuerden suscribirse, comentar, seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram que es donde más contenido subimos. Y si tienen sugerencias o cositas que quieran ver del invierno o de Ushuaia, déjenlas en los comentarios que siempre estamos leyendo lo que dicen. Nos vemos en el próximo video.